Mira, nosotros veníamos de los Estados Unidos y cuando llegamos aquí, eran, llegamos a las 12 de la noche. ¿A las 12 de, de, de la media de, noche. Sí. ¿Entonces? Salimos de ahí del aeropuerto como a las 1 y media. ¿De qué aeropuerto? ¿De qué? Del aeropuerto de Santiago. ¿Del aeropuerto Cibao, entonces? Mm, sí. Cuando salimos de ahí, que veníamos, entre medio de Controba y Ranchito, nos pasó una guagua por adelante, primero para allá, con las la armas de policía. Y la gente estaban vestidos de policía, gorra de policía, chaleco, antibalas y todo eso. ¿De qué color era el vehículo? Negra. La negra. Negra, pero no tenía placa. Andaban sin placa. Y ahí nos interceptaron. Yo le digo al hermano mío, mira, esos no son policías, esos son ladrones. No, y el hermano mío, yo le dije, date rápido, date rápido, que esos son ladrones. Cuando él quiso acelerar, se nos cruzaron ahí adelante y nos apuntaron con pistola todito. Y nos metieron por un callejón por ahí, que es de lodo nada más, es de ciéniga. Y por allá di que no, vamos a depurarlo Para que, a ver, si ustedes traen alma de fuego, qué sé yo qué Ahí nos quitaron ellos ocho maletas que traíamos Porque venía mi hija Venían mis mi tres nietos Cada quien tenía su maleta Nos llevaron ocho maletas, nos quitaron la cartera Los celulares, nos quitaron Todo, ahí nos dejaron ellos, hasta la llave de la guagua Nos la botaron, ahí nos dejaron ellos En el aire ¿Traían ustedes dinero en efectivo también? Claro, como hay unos tres mil dólares ellos se llevaron También se llevaron cadenas, eh, Prenda de oro se llevaron, se llevaron como 18 de celulares. Bueno, pues yo te voy a decir algo, a mí me va a dar trabajo volver al iPad. Pero eso, esas redes sale de ahí mismo, de, de, del aeropuerto. Porque esos maleteros tenían un meneo con toda maleta, maleta, porque nada más no eran esas ocho maletas. Venía, es que el esposo de la hija mía venía, y venía otra señora, y todo el, Yo digo que eso viene de ahí mismo, del aeropuerto, sale de ahí. ¿Dónde fue eso específicamente que usted recuerde? Entre medio de ranchito, más para acá de, de, de Controva, hay un puentecito. Y después que pasamos el puentecito ahí antes, con donde tanto esa ciénica y que no hay casa por parque ahí. Por ahí fue que nos metieron para un callejón. ¿Cómo se sintieron ustedes en ese momento? ¿Qué sintieron? Impotente, porque uno lo que se siente es impotente Y uno no poder hacer nada Mira, nosotros veníamos de los Estados Unidos Y cuando llegamos aquí, eran llegamos a las 12 de la noche ¿A las 12 de la, la medianoche. Sí ¿Entonces? Salimos de ahí del aeropuerto como a las 1 y media ¿De qué aeropuerto? ¿De del aeropuerto de Santiago ¿El aeropuerto Cibao, entonces? Mm, sí Cuando salimos de ahí, que veníamos Entre medio de Controva y Ranchito Nos pasó una guagua por adelante, Primero para allá